Dios puta, ¿cómo corre. Yo corro más que él, bro. Creo que soy el Brian. Ayuda, ayuda. ¡Ayuda! ¿Qué hace, ¡Eh, hay un tío aquí! cómo me te en él? ¡Qué tengo una guadaña, la guadaña del fornite, loco. Yo, yo la tengo, loco. Oh, todo de vivir, bro. Eh, aquí hay uno que al En el fornite tenía la guadaña. Sí, me la compré. Vaya. No pasa nada. Se loco. Se me a pegar. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te navajearon, bro? no? gitano, tío. Jube al. baile, bro. voy con un bastón de abuelo, loco. Si quiere. un especialista, bro. Con un bastón de abuelo y un hacha Te hielo voy metiendo navajazo, bro Pensaba que ponía aquí, aquí, aquí, Anuel Pero jodí en plan el hombre? El cabello voy metiendo navajazo, bro A mí nadie me paga Tenía Jajajaja en el camino que nadie no, me, me paga Para <risa> eh, eh, eh. Eh, Cuatro ¿Sí tío, un molotop, aquí un malotopo, aquí un a triunfar. ¡Oh! oh, oh. ¡Tío, tanto al tuneo, inflarlo a palo! ¡Tío, qué palazo! <risa> <risa> <risa> no, contra cuatro, así! No vea no, ahí, contra 4 está complicado. Tomeo, cuidado. Me ha metido, me ha metido un 180 balletas y luego me ha metido un palo. No, no, no, no, no, tío. Yo no, muerto, no, no, estoy muerto. no, bro. Mira, tuna, tuna lo otro, no, no, no, no, no, por tu vida, no, no, por tu vida no, no, no, no, no, no, no, ya que se parta navada, yo le meto gatos que se parta Eh, se le pegue a uno, se le pegue uno Se <risa> le pegue uno Se lo batí, ahí está batido te Que te meto, que te meto, que te meto Que te meto, que te meto, que te meto A ti también te meto Eh, no, que me mata <risa> No, no, el chiro ese ¡Mira, mira! ¡Encima del monte! Una broma, un gitano nunca muere. ¡Tenía! Toma ahí. Toma, toma, toma, toma. La Pink, que navajazo. Navajazo, navajazo profesional. que aprenda. Sí, estoy muerto, socio. Link, te has metido de navajazo a ti también. Yo sea, quiero este cuatro, La Vin que te cuatro. Hijo puta, ¿cómo corre? Yo corro más que él, bro. Creo que soy el Brian. <risa> el Brian. <risa> <risa> <risa> ya, corra, Ven pa' no, acá, buena. que te voy a dar un besito por aquí. Guapo, hijo. Que es de buena, bro. Que es de buena. Ven pa', Ven pa, chill. Ven pa está acá. Está <risa> Ven pa' acá. Ven pa' acá. La vin con Rustendon. Hostia, mira cuánto camperos en esa casa. Vamos para casa, Brian. Ven para acá. Pero, ¿cómo? Métele me, me, me, me, me, me una, una de esas, una cruz por aquí. Ah, va, Brian, cuidado, Brian. Cuidado, no, no entren, no, Brian. Los ocupa, están los ocupa, están los ocupa. <risa> ¿Qué tal? <risa> Estoy acá, vale, jefe. Hey, que viene un cipollo. ¿Pero qué te pasa con mi primo? Toma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> ¿En ¿Qué flechazo en el pecho se ha llevado ese? No, oh, vea, no, no vea, no, vea. Dios, Ay, no? Eh, eh, Hay tres Eh, campeando, el Brian, el Brian. El Brian, <risas> El Brian. No, el, no, el Brian. El Brian. El Brian. El Brian. El Placa, El Brian. El Brian. El Brian. El El El ¡Me da bien, me da bien! ¡Me da bien! ¡Me da bien, me da bien! ¡Me bien, me da bien, me tengo bien, no tengo dinero, no tengo dinero. me no da dinero. El Brian, me da bien, me no. bien, me tío, tío, La bien, me da me da Está me Está me está está no, Brian, que me mata, Brian. Está muerto el EL. No, Brian. Están <risa> cuchillando. la virgen. <risa> virgen. Loco, reanima, reanima los dos. No hay polla ¡Reanima, anima, Brian. ¡La anima, Brian. Y es que no anima, Brian. anima, <risa> <risa> ¡No, no! ¿Viste no. flechazo le metió uno en la cabeza? Un fallo intent <risa> intentando matar a cuatro gitanos, literalmente Igual Que había tres M, tío Me han estuñado, parcero Que me comió una santa Hay otro? Estuñado Ayuda, ayuda <risa> ¡Ayuda! ¡Qué fe! <risa> no le podemos pegar por detrás <risa> que tiene el escudo. Ay, ¿cómo es me ha gritado, bro? <risa> ¡Qué malo soy! Me cago en mi muerto. <risa> que tenía <haya> el escudo le <risa> estamos metiendo de la bajada a los dos. <risa> <Qué malo soy. risa> oh. ¡Mana, bajeado! ¡Ha <risa> <risa> bajeado! <risa> <risa> Viste así como si fuera triste, mala majeado. Pero, te este muestra guapo. Te pegue las astuce, te pegue la termita. Ha uno. Se ha muerto. Big Papas. Que navajazo, la parda. Este que hace, este que hace. Hola, bro. ¿Qué pasa, bro? ¡Ja, <risa> ¿Qué? Dale. la, la, la ¡Ni la al lado! <Shore> ¡Qué eres, Le estaba haciendo la animación y lo ha mientras está haciendo la animación. ¡Y no! ha <will> bajado! Encima no ha hecho ni un Me voy a jugar solo. ¡Ja, oh, ¡Vamos! Eh, hay un tío aquí. ¿Cómo me palo, el <risa> <risa> <risa> Mira me ¿eh? que no vaya Le, pego, le pego a la termita. Várate. Este es gratis. ¡Eh, la partida! ¡Eh, la partida! ¡Eh, la la Gigi <laughs> ¿Eh? Un un solo ¿Has dado revisión? visión? ¿Has dado Salió que flipa ahí Otra, otra, otra, otra